A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Como están los ojos de los esclavos. Fijos en las manos de sus señores Así están nuestros ojos en el Señor Esperando su misericordia Misericordia, Señor, misericordia Que estamos saciados de burla. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios, a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti mis ojos porque espero tu misericordia nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos nuestra alma está saciada